son besos muy especiales son como un trueno creo que merece que te lo explique, razones muchas tengo para hacerlo. Bebí en sus labios la dulzura, veneno que te lleva a la locura. Quizá tú podrías comprenderlo, sus ojos siempre cierran sus ventanas. A veces están cerrados hasta la mañana No puedo comprender ni entenderlo Esa forma de besar es un perfume Cuando besa las estrellas se reúnen Si pudiera conseguir el retenerlos Con tus ojos nunca tú podrías verlos, la inmensidad inunda los sentidos, sus besos son desgarro de y alaridos, te envuelven con ternura y alegría, tal vez son sueños, ilusiones mías, el caso es que sus besos son un trueno penetra en los sentidos y despiertan Pasiones que nunca fueron descubiertas son besos que te saben a algo bueno. Pasiones que nunca fueron descubiertas son besos que te saben a algo bueno. Esa forma de besar es un perfume tu besa las estrellas se reúnen, si pudiera conseguir el retenerlos, con tus ojos nunca tú podrías verlos, nunca podrías verlos.